Sí, va Vale, Salvador Cuando quiera Ya, ya Ponte el bozal Ponte el bozal O ¡Oh, si no, vete a vacunar Ponte el bozal Yo no puedo más. Te van a multar Ponte el bozal Oh, chaca, va.